Otro subconjunto dentro de las funciones transversales son las funciones de filtrado. Ya hemos visto en el vida anterior que las propias funciones de recorrido tenían, se podían parametrizar para indicar opciones de filtrado. Pero aún así existen funciones específicas para analizar esa tarea. Por ejemplo, una de las opciones que no tenemos con, los, eh, con las funciones de recorrido es la de poder elegir por índice, es decir, por posición, uno de los elementos del conjunto que se ha filtrado. Para verlo más claro. Yo voy a querer seleccionar todos aquellos elementos que sean ítems de listas. Pero de ese conjunto de elementos, ítems de listas que tengo, solo hay que el segundo. Para eso, puedo hacer un filtrado por ítem, por posición, diciéndole que coger el segundo. Pongo bueno, uno porque, como todos los conjuntos en informática, o la gran mayoría de conjuntos en informática, empiezan por la posición cero. Una vez tengo elemento, lo que puedo decirle es que, como siempre hacemos, da una característica CSS. Por ejemplo, el color sea rojo. Grabo y aquí lo tenemos. $l ese ese conjunto de todos los ítems lista que tenemos. El primer ítem lista es lo que es que volque, y ese conjunto coge la segunda entrada, que en este caso es una nueva esperanza, y la pone de color rojo. Si pusiera la cero, que sería la primera, entonces, efectivamente, lo que pone en rojo es el nombre de lo que es Es decir, estamos filtrando no ya por un selector, un selector típico de CSS, sino por una posición, por un orden dentro del conjunto de elementos que se han seleccionado. Bueno, de esta manera podemos elegir un elemento dentro de nuestro conjunto, pero ¿sería posible elegir un rango de elementos? Pues también. Puedes vernos aquí y de la misma manera para elegir un rango determinado, en vez de utilizar la orden q utilizamos la orden Slice. Por ejemplo, que vaya del séptimo hasta el décimo. Ponemos un color, grabamos, y ahí lo tenemos. Una apreciación es que realmente ha puesto tres elementos con un color diferente, el séptimo, el octavo y el noveno. El décimo, el que está en la posición 9, no lo cambia de color. Es decir, que cuando marcamos un rango, el primer elemento está incluido y el último no lo está. Hay que dejar claro que lo que está haciendo jQuery es coger un subconjunto del conjunto de elementos que ha elegido. En este caso es el conjunto de todos los LIs del documento. Sean hijos unos de otros, sean hermanos, sean padres, sean lo que sea. Si, por ejemplo, cojo esta línea y en vez de poner del 6 al 9, que sería del séptimo al décimo, ponemos 12 y 16, por ejemplo, vemos que vuelvo a marcar otros elementos y en este caso unos son hijos de otros. Es decir, que aquí la relación de parentesco que hay entre los elementos eh, no tiene nada que ver, ¿no? Simplemente es coger un subconjunto de otro conjunto previo. Otro sector de filtro también interesante es el NOT, que lo que va a hacer va a ser quitar de ese conjunto elementos que cumplan cierta característica. Para ver un ejemplo, vamos a complicar un poco más esta línea, vamos a afinarla un poquito más, haciendo que saque de este conjunto de cuatro líneas marcadas aquella o aquellas que sean de la clase humano. Y vemos que Obi-Wan Kenobi ha desaparecido del conjunto. Vamos al código HTML y vemos que Obi-Wan es de la clase humano, con lo cual cuando el jQuery crea subconjunto, lo que se va a hacer posteriormente al ponerle un no, es extraer ese elemento del conjunto. Otro filtro que también resulta interesante es el filtro hash. Si el filtro not lo que hacía era sacar, los elementos que cumplían cierta condición, el filtro hash lo que va a hacer va a ser únicamente incluirlos si cumplen esa condición. De hecho, si copiamos esta línea de 20 a 26, y en vez de not, ponemos hash y, por ejemplo, em. Sacamos ya el blue violet, vamos a ponerlo en verde. Vemos que lo que ha pasado, que tenemos cerrados de 2, es que ha cogido ese subconjunto, del 20 al 26, de elementos ítems de lista, y únicamente ha puesto en verde aquel elemento que tiene en su interior un elemento enfatizado. A modo de detalle, porque a veces puede resultar confuso, hay que tener en cuenta que, al contrario de lo que hacíamos en los métodos de recorrido, en el que la función final, en este caso el CSS, se aplica a aquello que está definido en el último selector, en estos casos de aquí lo que estamos haciendo es condicionar aquellos elementos del conjunto inicial que cumplen cierta característica. Dicho de otra manera, para que lo hagamos más claro, si aquí pusiera un código en el que usara una función de recorrido, Esto, por poner un ejemplo, aquí este CSS se está aplicando a los elementos que son padres, mejor dicho, a elemento padre de LI. Sin embargo, aquí este CSS se está aplicando a LIs, solo que a un subconjunto de LIs. No se está aplicando elementos EM, se está aplicando elementos LI que cumplen una serie de características que son las que vienen definidas aquí. Aquí, sin embargo, estamos aplicándolo, este CSS lo aplicamos a los elementos que son padre de elementos LI, no a elementos LI. Es un pequeño detalle, parece sin importancia, pero a veces resulta un poco confuso. Así que conviene tenerlo claro. Voy a borrar esta línea. Y para acabar vamos a hablar de otra función que está asignada a los métodos de filtrado, aunque realmente su ubicación podría ser un poco eh, difusa. ¿no? Es la función map. Esta función lo que va a permitir es que para cada uno de los elementos de nuestro conjunto, podamos ejecutar una función en concreto. Es decir, es algo así como la posibilidad de poder crearnos nuestra función jQuery que va a ser ejecutada para cada uno de los elementos que hayan sido seleccionados. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a nuestro selector, en este caso otra vez, de ítems de lista, y aplicamos la función map. Esa función map tiene que tener como parámetro una función. Función que se va a ejecutar para cada uno de los elementos que han sido seleccionados por el selector LI. Por ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser que todas las letras finales de los LI pasen a estar en mayúscula. Bueno, pues el primer paso es obtener el item. Cada uno de los elementos en concreto de cada una de esas iteraciones, que es el bucle transparente para nosotros, pero que está ahí, se va a ejecutar. Y ese ítem se puede conseguir mediante la variable dis. Este dis de aquí hace referencia a cada uno de los elementos que nos proporciona el selector. En cada iteración de ese bucle se va a ejecutar esta función y por cada una de esas iteraciones, el objeto dis va a hacer referencia a ese elemento que se está iterando en ese a partir de aquí podemos poner un punto y obtener elementos como por ejemplo el id. El problema es que lo que nos interesa no es tener en sí el objeto dis, sino obtener el objeto jQuery dis. Es decir, poder aprovechar las funcionalidades de jQuery a partir del objeto dis. ¿Cómo conseguirlo? Pues muy fácil. Simplemente llamamos a la función jQuery con el parámetro dis. De esta manera lo que conseguimos es que no tener únicamente el objeto javascript this, sino el objeto jquery this. Es decir, a partir de ahora puedo aquí aplicar funciones jquery. De hecho, voy a aplicar la función text. Función que, como si podéis imaginar, lo que hace es que modifica el texto del elemento que tiene delante. ¿Qué texto quiero incluir? Pues lo que quiero incluir es el texto que ya tenía, solo que cambiando la última letra por una letra mayúscula. Así que voy a coger el elemento que tengo, voy a obtener su texto, que se obtiene con la misma función, solo que sin parámetros, y de esa cadena me voy a quedar con todo menos con el último carácter. Con el último carácter lo que voy a hacer es pasarlo a mayúsculas. Voy a coger el texto, y en este caso voy a quedarme con el último carácter, y lo que voy a hacer con él va a ser pasarlo A mayúsculas. Guardamos y ahí lo tenemos. Es decir, que en el fondo lo que estamos construyendo es nuestra función jQuery, que aquí aplicamos una función jQuery que era CSS, por ejemplo, y aquí hemos aplicando una función que lo que hace es convertir la última letra en mayúsculas. Por supuesto, esta función podríamos sacarla fuera que era una función convertir en mayúsculas última letra, y directamente aplicarla aquí. Bien, pues como en el vídeo anterior, esto es un repaso rápido a las funciones de filtrado para conocerlas todas y analizarlas con, con detalle. Es interesante consultar la documentación donde no solamente aparece explicada cada una qué es lo que realiza, sino que además tenéis, como siempre, ejemplos de su funcionalidad.